Captan extrañas criaturas saliendo del mar. Un hombre subió una fotografía y el pánico inundó las redes sociales por las criaturas extrañas que se pueden apreciar en la fotografía. Debido a los cambios climáticos que están azotando el planeta, miles de personas están tratando de crear conciencia sobre lo que podría ocurrir con la Tierra si no se toman las medidas necesarias. Es por eso que un agricultor de Sudáfrica quiso ayudar, pero terminó causando un gran pánico. Jan Borster, un agricultor de Sudáfrica, compartió unas fotografías en su cuenta de Facebook que buscaban concientizar sobre la degradación del medio ambiente, pero que muchos usuarios confundieron a los protagonistas de las imágenes con extraterrestres emergiendo del mar. En redes sociales se hicieron virales las fotografías que causaron alarma entre la gente ya que no se sabía exactamente de qué se trataba pues lo que estaba saliendo del mar tenía una forma muy extraña que se asimilaba a los extraterrestres de películas de Hollywood Según informó el medio sudafricano Kennedy News la intención del agricultor Jan Borstern era crear conciencia sobre la degradación del medio ambiente pero en su lugar generaron el temor a una invasión alienígena el mismo comentó que se encontraba sorprendido me sorprendió, dijo Forster. Mucha gente se asustó de estos monstruos marinos de aspecto alienígena. Era como tiburón, de seguro meterse al agua, explicó Forster al medio citado. En el mar suelen encontrarse muchas cosas desconocidas para el ojo humano, y lo que ya en fotografía parecía ser algo así. De acuerdo con Engancha, pese a que las fotografías parecían auténticas, solo se trataba de una planta muerta de aloe vera la cual fue acomodada de forma estratégica para que pareciera algo extraño y así poder crear conciencia sobre el respeto que debe tenerse por el mar y el medio ambiente en general. Sin embargo, en las redes sociales la gente reaccionó asustada antes de conocer la verdad detrás de la historia de las alarmantes imágenes, y es que a simple vista, parecen ser criaturas que se encuentran saliendo del mar. No está de más pensar que no eran de este planeta. El mismo Jan había compartido otras fotografías de la misma planta seca, pero en el desierto. Los comentarios en la primera imagen son de gente asustada u otras donde solo bromeaban con la situación. Miles de internautas reaccionaron con el emoji de sorpresa. Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Les ha informado Santiago Guevara para Mundo Now. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia.